Pues está bonito el poste, ¿eh? los colores y eso está bien. Habéis respetado los fondos y eso, lo que es que hace que ayude a que nadie meta la pata. Está bien, ¿eh? me, ha gustado, eh. me ha gustado que hayáis hecho esto así porque está muy bien. En un este lo resumí: objetivos motores, desarrollar la fuerza resistente de cordillón. ...no está mal... ...pero ahora voy a, a concretarlo... ...objetivos de consecución... ...realizar las acciones... ...que se explican tal, tal... ...objetivos, meta... ...conseguir, conseguir superar las pruebas... ...o retos, completar todo, no, no, no, ...ser el primero, vale... ...el tiempo... ...el tiempo... ...me falta el tiempo dentro de objetivos... ...habéis puesto ahí... ...el tiempo de prueba... ...que es una cosa para la organización... ...pero tenéis que poner... ...tiempo de información... ...tiempo de organización... ...tiempo de actividad matriz y tiempo de actividad motriz que cumple los objetivos motores que siempre es menor que el tiempo de actividad motriz eh, las clasificaciones y calificaciones así más o menos bien que tengan cuidado, tal paso a seguir el gráfico de distribución me parece bien eh, lo que iba a decir de los objetivos es que está bien que pongáis esto pero esto es demasiado genérico esto es demasiado genérico, no podéis poner desarrollar fuerza desarrollar resistencia sino concretarlo, es decir, desarrollar fuerza de las piernas, o de yo no sé qué, o tren superior, o tren inferior, lo que trabajáis, no una cosa, porque si no es que vaya, con esto ya se lo graba todo. Pero ¿sabes cómo? Sí, pero más o menos pues, lo especificas un poco cada una cosilla de esas, pero solamente un poco. Y luego, los gráficos me han parecido muy bien lo de poner esto así, porque se ven en grande, se ven en grande lo que es cada prueba, y allí la pequeña explicación me parece bastante bien. ¿Vale? Pues vamos a empezar, ¿no? Sí. Pues, bueno chicos, estamos, escucháis por favor, con móviles. Pues somos, bueno, yo soy Antonio, eres Juan, era como ya sabéis. Y vamos a realizar un, una pequeña dinana que se llama Los Piratas del Pantano de Cubilla. Como sabéis aquí en Granada es un pantano que se llama el pantano de cubilla. Eh, vosotros sois piratas y en el pantano de cubilla hay un tesoro escondido que vais a tener que encontrar. Vaya tener que ir las diferentes pruebas o retos para conseguir unos puntos y ser el primer grupo no obtener este mapa que os va a decir exactamente dónde está el tesoro escondido en el pabellón, ¿vale? No, sí. Uy, así, pues, ¿vale? Y aquí tenéis, marcado con la X color dorado, donde estaría el premio que vamos a dar, ¿vale? Bueno, a cada equipo. Bueno. Quiero recalcar que cada mapa de cada grupo es distinto, ¿vale? Así que por eso no os no rayáis. Eh, lo que tenéis que conseguir es realizar todas las pruebas lo más rápido posible y ser pues el primero que obtenga el mapa porque cuando completéis todas las pruebas se os, se os entregará el mapa y ya pues una vez con el mapa del tesoro, buscáis vuestro tesoro. Y dicho esto, pues bueno, vamos eh, a proceder a explicar cada uno de los juegos. Bueno, sí. En la prueba vaya a tener seis retos, ¿vale? Pues en las pruebas, si hacéis trampa y nosotros os vemos, a la primera que hagáis trampa, tenéis que empezar el circuito, o sea, la prueba de nuevo. Pero si os pillamos una segunda vez al mismo grupo haciendo trampa, no tenéis derecho al mapa. ¿Vale? O sea, no vais a por el tesoro, simplemente hacéis la prueba y ya. ¿ok? ha quedado claro. Esa es la por ti. Vamos levantando que vamos a aplicar la mapa? La tercera, te meto, toda la la tercera <risa> ¿De ¿De clase. la No, pero yo argentino. Y hay canelita, <risa> como tengo cartas. <muchas> La puerta del... en, la, en la puerta del decanato. Vale. ¿Vale? Una cosa, es el póster? Pero claro, al copiar, en, bueno, no los documentos 30x60, 60x30, y al pasar el póster, o oh, no me acuerdo, al pasar el documento 3, copiado, y se me distorsionaba todo. Pero me deja la opción de, por ejemplo, copiar. Pero si sí se te distorsionaba porque haría alguna cosa rara. Ahora te digo no, lo que te pedes. No, porque dupliqué porque no lo seleccionaste mío, porque el navegador que utiliza utilizas con que navegador utiliza. ¿Vale? Eso es. Bien. Sin que se caiga el balón. Bueno. Bueno. ¿Vale? Ahora vaya a pasar por las puertecitas que tenéis en los conos. No, ya no es ¿sí? pasa si va vale. para abajo. Eso es. Bien, una vez que llegué al final. Hacer un lanzamiento, la tenéis que enseñar como podáis. Sí. Eh, vamos a meter, tenéis que meter si sí, es canasta. Otra eh, muy pues bueno, tú crees cuando, si, si falláis el último ves? tiro, volváis a tirar. O sea, no tenéis que repetir el circuito todo el tiempo. O sea, sí. que, podéis, que no tenéis que volver a meter el circuito. Pues, el balón desde donde estéis y volváis a tirar. Okay. Hasta ¿Qué? que la metáis. Exacto. Claro que sea, hasta sí, hasta si, vamos... si os quedáis y os tiráis media hora tirando, pues media hora tirando. Sí. Pero hasta Exacto. que la metáis. Sí. Vale. Y vamos a tener que coger entre los tres, bueno, este, en este caso no estamos, vamos a tener que coger un balón como podáis, así que es más fácil. Vais a tener que desplazarlo hasta este lado, a la pata coja, lo dejáis aquí, volvéis otra vez al medio. Y vais a tener que ir dejando dos en cada uno de los aros, ¿vale? Y luego igual tenéis que volver a traerlo al lado central, ¿ok? Tenemos? Este juego consiste en que tenemos que desplazar los aras que hay aquí hasta el que tenemos en, en fila, ¿vale? O sea, bueno, eh, no lo he explicado antes, pero para concretar, porque está es de que no material, eh, va a haber dos filas o, bueno, en algunos casos va a haber dos filas de, de, circuito. de, la, de circuitos, por si en alguna prueba para que podáis venir y hacerla, ¿vale? Esta prueba consiste en llevar de allí a allí de la siguiente manera. Tenemos que ir haciendo pases a una distancia mover, que vayan siempre... Eh... Claro, que tengan ten por dentro ah, del aro. Eso. Yo no puedo avanzar con el aro hasta que la india que no pase por mí. La cosa es que, como soy más van a tener que ir moviéndose pues, a las cintas que están vacíos para poder tratar ¿Cuántos a pasos se dan cada vez que se mete la india que va el aro? Eh, el que está aquí, o sea, el que va con el aro, mete la india que puede dar tres pasos como mucho. ¿Es? Vale, y después no, otra vez. No se vale a divertir allí. No va a claro, no vale, salir corriendo y hacer otra fase y Mínimo tenéis que lanzar a la a todos los integrantes del y vais todo por el rol de Alberto López Obrador. Vale, vale. Va a estar del banco. encima del banco. Los demás integrantes van a tener que levantar el banco con él encima. O sea, se puede ir apoyando a la compañera, obviamente, porque si no es muy difícil. Y a una mala os pues, Si sí, lo veis muy. ¿no? Claro, se sí, iba a decir que podéis ¿sí? agarrar mientras no O sea, que podéis hacer la del poal aquí. Que podéis hacer la que cae. ¿vale? Hacer el circuito. La Aquí saltas. ¿Cómo? Bueno, salta. No salta a a la la Termina la La persona que está encima del banco, sin lavar el suelo, la baja. Y ya, sin la necesidad de hacer otra vez el circuito, tiene que dejarlo allí en el otro. ¿Vale? ¿Tú? Claro, y si te da igual. No, no importa. El último, año, el, último, el, último, el último, perdón, consiste en que los integrantes del grupo tienen que ir pasando a la colchoneta siguiente y una vez que estén todos los integrantes aquí, pasarse la colchoneta por encima. Poner la policía, En este juego, Podéis tirar que la todo bien. lo lejos que queráis, pero luego tenéis que tener en cuenta que tenéis que volver a coger la mano. ¿No otra. podéis tocar el suelo? Si toca el suelo, volváis al principio. No. Podéis asegurar, haciendo <risa> todo el rato así, o si veis que tenéis extremidades la muy largas, pues podéis arriesgar un poquito más. último reto, veis el cono que tenéis allí en la línea, ¿lo veis no? Sí. Vale, pues en qué consiste el reto, uno de los integrantes del grupo tiene que estar encima del feedback <risa> sin tocar el suelo, o sea, que los demás integrantes lo que tienen que hacer es, estando uno aquí, tienen que ayudarlo a que no toque el suelo y coger el otro feedback para ponérselo delante y que él pueda ir avanzando. ¿Hacemos <risa> representantes? Pues sí, si somos tres. Pero si claro, quieres es que Yo creo que uh, sí. Ah, aquí, no, no, se nada, no. otra vez. ¿Ahí está? ¿Quién se le va a cambiar? ¡Qué guay! Claro. Este me ha gustado a mí. Vale, vale, vale. Eh, cada integrante... Hasta que alguien se <ríe> cumpla <lo> bien. <tose> pues, cada cada integrante... De que te cogen. ...lo hace ida <tose> y <de> vuelta, ¿vale? Guay, Pablo. ¿Y si vuelta para el lado empieza a ir a algún sitio? ¿Qué? Si vuelta, empieza. Acá, ¿no? Eh, no, vamos a hacer lo que sigáis, pero desde el mismo cilindro. Que no podéis seguir avanzando si no, no estáis encima de de, del feedback, ¿vale? Bueno. ¿vale? Este es como el de la eh, croqueta pero con feedback, ¿no? ¿El qué? Que esto es como el de la croqueta, pero con feedback. Sí. Por ejemplo. Sí. Eh, vale. Voy a hacer los grupos. 1, 2, 3, 4, 5 Un grupo, grupo número 1 cuatro, cuatro, cuatro. Oye, es que eso que he dicho de la croqueta Es la cinta transportadora con la croqueta eh, Oye, ¿habéis visto alguna vez De lo de la cinta transportadora croqueta o no? Es que todos están girando Entonces uno se pone encima uno tiene que ir poniéndose. Pero con bolas, con fibo Me ha ya ha con las cuestiones que te más fuertes. Una última cosilla. Sí, no No, Mira, puedo no No No No No No No lo que tenéis que hacer para también llevar vosotros las pruebas que tenéis y, no, y nosotros también, ¿vale? Una vez terminada la prueba que estoy haciendo, tenéis que ir a un monitor responsable. Este equipo, efectivamente, yo voy a llevar los puntos a vosotros y a vosotros, ¿vale? Y yo al uno y al dos. Cuando terminéis la prueba, tenéis que venir a mí, que yo os voy a dar una pegatina. La pegatina la tenéis que llevar allí a la pizarra y pegarla en vuestro equipo. ¿Vale? Pues vamos a ver, el mismo 1. No, no, no, el 5, 4, 3. 5, 4, 3, 2 y 1. Empezamos por la 1, por la 2. El 1 y el 2 conmigo. Uno aquí y dos allí. ¡Cállate! Eh, ¡Venga, me toca! Lucía y Paula, cuando vayáis a cambiar me avisáis porque voy a seguir. posible imposible. おめでとう!